Perdona Señor Perdona Señor si digo Que me encuentro muy cansada Va siendo muy largo el viaje Donde el alma está embarcada Jamás romperé los lazos Que me atan a la carne Mas nunca me negaré Si vienes a desatarme Yo no deseo morir Porque a tu ley contraría ...mas si hoy lo decidieras... ...tampoco me importaría... ...nos abandonas las fuerzas porque el cuerpo se envejece... ...y a medida que éste se agota... ...el espíritu se crece... ...no cortaré la cadena que al mundo me tiene atada... ...pero ayudaré al buen ángel... ...cuando él venga a cortarla... ...pienso en la madre Teresa que en intenso sufrimiento... Se regocijó su alma cuando le llegó el momento. Permíteme, oh Señor, como a Teresa, decir cuando se cumpla mi tiempo, oh dulce Jesús, por fin.